Hola amiguetes del canal Hoy en Ya no juego más Vamos a probar The hole in the cabin El juego se llama El agujero en la cabina Habrá que ver la cabina ¿Qué es? Ostras, parece un juego... Como de los años 90. ¿Te imaginas que hubiésemos tenido esto en los 90? A ver si el ratón no molesta. Y vamos en nuestro coche. Y nos paramos en un bosque. ¿Estamos parando en un bosque? ¿O no? Sí. Pues sí, no estamos parando en un bosque. ¿Eh? para interactuar vamos. no tengo gasolina yo tampoco y más con estos precios vamos a llamar a Putin a ver qué dice vale pues a ver, nos manda para el bosque ¿eh? los gráficos pues bueno son esos tipos PSP o, o, o Windows antiguo. Sí, me recuerda a algún juego. Abrimos la puerta. Uy, qué profundidad más mal, mal. Vamos a ver. Aquí no puedo hacer nada. ¿Hay alguien? Vamos por aquí. Un bate o es esto un... un disguste bueno supongo que es porque está asqueroso bueno, vámonos aquí hay una cama que hay hombre nuestra amiga la linterna pero no la puedo coger ¿Eh? tal vez deba descansar Pues me he hecho a descansar en una cama que parece. Ostras. Ostras, que no me gusta nada esto que es. Una pelotita ahí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ah, ahora empezamos a ver. Vale, cogemos la linterna. Parece que tras descansar se ha hecho de noche y hemos cogido la linterna. Yo solo y al baño, vamos a probar. ¡Ah! No nos gusta. A ver. Aquí había una nota antes y ahora no se ve. ¿Y aquí qué hay? La puerta, ¿Y vamos a salir otra vez. No puedo hacer nada. Vamos a. ver ¿Eh? Se oyen cosas. ¿Eh? Oh, un agujero De ole in the cabin ¿Qué es esto? <risa> lo coño, lo acabo de preguntar pues venga No quiero bajar abajo Que no quiero bajar Vale, pues, no quiero bajar ¿Vámonos? ¿A dónde vamos? Estoy soñando. Había que ir a la cama. Ah. Bueno, parece que es de día. Otra vez había un agujero por aquí. Vamos a ver. No está. Eh, está como cerrado. deja está limitado mi coche porque toca el coche te va ¡Joder! tengo un pájaro no tengo gasolina vale. ¿el pajarraco este que es? hay un pájaro volvemos para atrás Espero que no haya que... Yo, una cabra ¿Está intentando hablar con un animal? Se va ¿Dónde va? Voy a seguir ¿Y el agujero? ¿Estás aquí parado? ¿Qué haces aquí? Ya no puedo hacer nada en el agujero. Está comiendo hierba. Vamos a entrar a ver. Un paro y un. Y un ciervo. Qué juego más raro. Otra vez a dormir. La linterna. Hostia, el berraco. Ostras, que se está encendiendo la música, ¿eh? Para interactuar con qué. Y la linterna. La F. Joder. Cabo la hostia. La puta tele. Si le he dado antes no funcionaba. Encima es de la antigua. Es de un puñetazo ahí para que pille la sintonía. Uf. Otra vez el agujero. Ostras, que ahora sí nos hemos caído. Ostras. no hemos caído, pero es como que, que se ha doblado o algo y llegamos a ¿esto qué es? Ay, que esto no me gusta nada pero esto qué es, un subterráneo ostras, un esqueleto de un bicho esa musiquilla que se oye de fondo ostras, que se está poniendo esto rojo ¿Dónde llega esto? ¡Eh! ¡Ya! ¡Joder! Y el juego se ha cerrado. El juego se ha cerrado. Espérate que abra cámara. Hay un botón para abrir, pero yo no lo sé. ¿Cuál es? Voy a poner esto aquí. Me pongo aquí. Bueno, pues, amigos del canal El juego, no sé lo que es, hay un agujero, hay unas cabras, un no sé qué Llega, puh, y te sale un bicho y a tomar por saco mm, Punto pues, un cinco Los gráficos, la historia, que no sé de qué va Yo qué sé Cinco Y yo ya no juego más, porque esto no me ha pegado un susto Pero ahí saqué cortado pero bueno, yo no tengo la culpa, yo pruebo juegos. Si os ha gustado el vídeo, pues le dais like, por favor. Y si queréis. Y si no, pues, pues podéis suscribir. Y bueno, os miro a los ojos. Y con esto me despido. Diciendo que en el canal hay muchos más juegos. Y que echéis un vistazo, porque si os gustan los de miedo, hay. Si os gustan los retros, hay. Hay un poco de todo. Así que me despido. Chao. Y hasta la próxima. Al ordenador le voy a dar, si no te suscribes al canal o le das un like,